¿A dónde estás yendo? Creo que voy a hacer una carpa que tengo ahí Pará, estamos esperando un poquito Tiene una bajada... Por ahí puede ser la correntada, qué sé yo, no sé no queremos Soy Jeremy White Bueno, se escucha siempre El río Hay que leer el río antes de tirar, se Ahí te le de pique grata va? y puedes saco bien, gracias queres filmar cuando lo tacleo y le saca la cabina? no querés dedicar unas palabras a, a tus seguidores? Eh. a todos mis seguidores que ya estamos cerquita de los mis seguidores en youtube Así que nada, ahora cuando llegamos a los mismos vamos a hacer un gran sorteo Así que si ven y quieren suscribirse en una mano ¿Y qué No nos suertea? falta mucho, tenemos caña, Rishimano, Rilex, Flounder Tenemos línea, tenemos aguinado, Tenemos, ¿qué más? Ajá. Hay un montón de cosas que estamos juntando ya Vamos a festejar los cuatro años y ya llegamos a los mil suscriptores Mirá, mirá, mirá, mirá Mirá, firmame, firmame, firmame Mirá, mirá, mirá, mirá, mirá. Vamos me agarrar una rama. <risa> no quería decir nada. La Cuidado, Pepe, por el amor de Dios. Por el amor de Cristo. No te va a quedar, no te va a quedar ahí. Ahí está. Mirá que viene que está pescada esa carpa. Claro, amigo Alex. Vamos con las carpitas. Mostrame la boquita a ver cómo está Mirá. ese boily. Mira, cuidado. Mira, mira. Mirá. Está la está cara! Espectacular. Eh. ¿Para voy, voy a sacar una foto? Para ver ahí. a una foto. Sin ir bueno, bueno, devolución. Mirá, chao. La 22, 23, ya perdimos la cuenta. Ya ah, está, bueno. pecamos un montón, 33, gente. ¿no? 33. Ahí va, vamos ¿No a ir? Muy bien, eh. Bueno, uh, Otro de Mati, sonando las alarmas. Siguen los piques. Eh. La 21, eh. 22. Más o menos, ¿no? Este Mati, como te dije siempre, usar un chuquito verde porque va muy bien el chuquito verde Sí Es el consejo que le doy siempre a, a los que pegan conmigo siempre Jamás de día, yo ¿Te lo no, enseñó un amigo? No, no No se dice quién Bueno, ahí está, miren chicos. Buena Pepe, ¿sacaste mi carpa? Aquí una recién vuelo de 16 esta ¿Posta? Ahí ha sacado una, tengo la mierda, no, eh. Mirá qué bueno, boludo? Nada, ahí, boludo. Impresionante. Era un doblete, boludo. Doblete, mirá. Bueno, esa piña me saco la foto yo. No, me saco yo, boludo, porque la otra la de Bolívar. Bueno, dale, dale. Pará, yo también me saco foto. ¿Por qué, tú, boludo? Y porque boludo es mía, sí, es mi caña. ¿O no? ¿No es mi <risa> caña? Es mi caña. ¿Es mi caña? Ahí sale otra más. La sexta personal. Ahí va A la estrella Ahí Ahí dije, tío, tío, tío. Bueno, la número 12 Viene, no? Sí. Se fue re lejos, boludo. A tener que sacar el canal, eh. <risa> <risa> Estábamos allá por comer los choripones Me digo, ahí <risa> te <risa> le pique, eh. mandó el club de ¿eh? <risa> Terrible, veamos que se duele la caña. ahí está ahí oh. uh. por lo cuidado del pollo, eh? no te va a caer bueno, ahí entró 4 de... Buena querido. <risa> la número 12, ¿no? Uh. Eh, pero... Vamos a ver las fotitos. Del pero... agua, sí. Ahí salió el número 12. Vamos a sacar la fotito Vamos a beber Ahí está, muy bien papá Sí señor No Te dije Mati que se movía raro esa caña Uuuuuu No mirá el reel boludo Es un reel de Bueno, se viene la séptima El santo car fishing Con GR siempre arranca mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira señores mira mira mira y señores, Señoras y señores. Miren caña cómo se dobla mira mira mira mira mira mira mira mira se mira se mira mira mira mira miren miren, miren. Y pasa estar hacerlo despacio eso, porque está la correntada. No, que no se te vaya. Oye, oye, oye, oye, oye, impresionante, voy a sacar una foto ahí. Una araña doblada, ¿eh? Ay. No puede asomar la carpa, ¿eh? parece que es grande. O ese rincito no la puede bancar, ¿eh? ¡Sal copo! ¡Ah, Drake! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Colio, ay, Colio! ¡Gros! Hermoso. Bien, bien, Pepe, bien. Ah, wow. uh, uh, uh. <risa> buena, buena, Mati. ¿Qué lugar nos trajiste, amigo? ¿Tú? Espectacular, ¿eh? Gracias, ¿eh? Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Pique, pique, pique, pique, pique, pique tío? Tío? <risa> La mía. Toma, filmame, filmame. ¿Cuál de las dos? Bruce. <risa> ¿Con qué están sacando? Vamos. Otra vez, ¿eh? con suerte What's Sí, que es un monstruo. Está grande, ¿no? Sí, sí. todo esto. Está todo el video de. ¿Todo? Sí. Todo me, Todo mezclado ahí. Eh. Todo, todo mezclado, firmamos el piso, todo. Le ponemos música ahí ¿verdad? salimos todos en el video wow el sí. <risa> ahí está, ahí está. No ahí. No ahí. No entras ahí. No No ahí. ahí. ahí. Andate para atrás, andate para atrás. ahí está. entras ahí. No entras ahí. ahí. Ahí, está, ahí, está, ahí, ahí, ahí. Rompá a Mira lo que es. eso <risa> Gente, no paran los piques. No paran los piques. Se cruzaron acá, vamos a ayudar. Está filmando Mati. Los piques. Con quegar galinados, eh. Ya es la carpa número... ¿11? Sí, sí, sí la, 11. la 11. che. Vamos, tranquilo. Tampoco, hoy tampoco vamos a poner a contar la carpa. Y bueno, ya más o menos, no eh, sé. Hay que... que, que no perdamos la cuenta. Pero bueno, un montón ya. ¿No viste el pique, Ariel? No estábamos allá. Zampai. Ya pensaba que te había agarrar la gancho. Me Sí, yo pensé que te a agarrar la gancho. Yo no te iba a decir nada, te ibas a sacar un cachado ¿eh? Pero te <risa> da Queda más, queda más. <risa> <risa> queda más que yo toque caña ajena. Claro, claro. Pero bueno, si no está el pescador, ¿eh? se Pero puede tocar. Verdad, yo estaba acá dos pasos. Ah, yo pedí chifrío, donde estaba. No, vos me. Tienes no que cantar prima, vos me goñaste porque no se ha hecho nada. voy a poner de acá, si tengo mejor ángulo Bueno, seguimos acá en el club de San Fernando Pescando a carpa gente Está la captura número 11 Se escaparon también un par Pero hemos tenido unas miren miren eso, miren Qué lindo, qué lindo, vamos son a sonar a la estrella <risa> Vamos pasando un día fenomenal Acá en el club de San Fernando Pone. ¿eh? Esta tiene controlada Veo no, Pepe de acá, de acá Ahí, ¿eh? Espectacular Muy bien, amigo Siempre arranca Pase, pase Che, es eh, la más grande, ¿eh? la más grande loco me parece eh. o sea, que por lo menos 7 de ahí hay que pesarla eh. qué bestión a mí esta es la más grande eh. mira la señora dice que es la más grande <feasible> ¡Qué bichazo amigo! ¡Macho es este, 10 kilos. Paso menos. ¿Cuánto? La señora tiene razón. ¿10 kilos? Sí, ¿Sabes por Voy yo Porque habían sacado hace un tiempo atrás una carpa. Y el muchacho agarró y dice, así era grande, así esto pesa 12 kilos. ¡Ay, ay, ay! Yo sacaba de 14 kilos. Para no, viste que los pescadores... No, eh, ya, todos ya. mienten, todos mienten. Sí. Para más, para más. Bueno, seguimos acá pescando carpa del club. Espectacular. Estoy filmando mientras saco fotos. Mira que linda carpa, eh. La carpa, vos Bueno, puedes volver si querés. ¿Sacaste foto? Sí. Ahí va. La última caña del día del místico, el señor Ortega. Sí, me arranco, 25 sí. carpas 10, 11 con esta, ¿no? Guati, uh -huh. con, contanos con qué estás encarnando. Con adinados, acá... Esta versión de chocolate La verdad anduvo bastante bien Todos tuvimos pique, todos pescamos La verdad es fabuloso Un total más o menos de 25 carpas hemos sacado Son recién las 4 de la tarde Estamos pescando de las 6 y media a 7 por él Y ya vamos a pegar la vueltita porque Ya, ya estamos la vueltita Asqueados de carpas <ríe> No, no hay que ir. Espera a la señora Saludo a mi mujer que es el cumpleaños Estoy acá pescando, pero bueno. Me pariente de Va a tener que bajarlo un poquito más. Baja, baja aquí. Sumate con la FIDERMANÍA Otro, volvemos de toqui Vamos oh, a pescar esta línea A ver, Bati, mírame. No, mirame de nuevo sí. Ahí va <risa> Excelente Confío. Choclito verde Como nos enseñó Un amigo Nadie no más grande, si no fuera por ahí Nadie pescaría Sí, señor, así nos despedimos del Club de Pesca de San Fernando, Bien. ¿no? Club náutico de San Fernando, esto. Pero ya es un club de pesca, esto. ya Bueno, bueno. Bien, mm. gente, nos vemos. Chao, suscríbanse. Hasta la próxima. Situación. Ahí, tocó el Pepe, ah. ¿viene? ¿Le Ah, entonces viene el carpón. Oh, ¡Hija! Aunque bueno, dice pescar, gente, la mía, ¿de Con la de choco, ¿eh? La de choco, La de choco, ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué es lo es que La, la caster, boludo. ¿no? Y el río que arreglamos La caster Walter papá. Sí. Sí. No, Carpo. Gracias Ale por invitarnos a pescar acá. ¿eh? Bueno Pepe, ¿cómo la pasaste, amigo? acá.